Hola, buenas, aquí estamos en paz otra vez En este vídeo vamos a estudiar, bueno, en esta serie de vídeos porque son varios, vamos a estudiar las funciones En este caso vamos a estudiar las asíntotas de una función Y vamos a empezar por las asíntotas verticales Por empezar por algunas Entonces, ¿cuáles son las asíntotas verticales? Tenemos un poquito de teoría que nos dice que para encontrar una asíntota, una asíntota vertical, perdón <coughs> Una asíntota vertical en un punto Siempre en un punto, ¿vale? Entonces, una asíntota vertical se dice que es en un punto cuando el límite en, por ese punto a la izquierda es decir, en ese punto en un valor muy muy próximo a la izquierda el límite tiende a más infinito o a menos infinito y el límite cuando x tiende a ese punto por la derecha, tiende a más infinito o menos infinito, es decir para verlo gráficamente y entenderlo más fácilmente tenemos nuestra función nuestra función f de x que viene por aquí y de repente uoh, y se va a más infinito y dice, ¿qué ha pasado ahí? se pierde por allí, y de repente a un ratito, a, a, un, a un par de puntos AP y aquí viene. Y dice, ¿qué ha pasado hoy Pues resulta que aquí vamos a tener, justo entre esas dos ramas, una asiento vertical en ese punto. Eso es lo que nos dice esta teoría. También puede ser, como dice más o menos infinito, que venga por aquí y después aparezca por aquí, que aparezca por aquí y después por aquí, eh, muchas cosas. Entonces siempre más o menos infinito. Entonces ya está. ¿Cómo sabemos una asiento vertical? Vamos a hacer el ejemplo... Más fácil, que es nuestra f de x será igual a 1 partido de x. Si os fijáis siempre, para tener el centro vertical tenemos que tener un denominador. Porque para que en un punto obtengamos un más infinito o un menos infinito, tenemos que tener un cero aquí, que es lo que nos da más infinito o menos infinito. Por tanto, eso seguro, seguro, que va a tener el centro vertical. Entonces, voy a borrar esto, para no liarnos de gráfica, y vamos a liar. Vamos a evaluar el punto. ¿En qué punto creéis que puede haber una asintota vertical? Como todos habéis expresado bien, en x igual a cero, casi seguro que hay una asintota vertical. Por tanto, vamos a verlo. Entonces decimos, el límite, En su voy a cambiar de boli, que este no pinta nada. El límite, cuando x tiende al 0 por la izquierda, de la función, si querría por allá, 1 partido de x, ¿Será más infinito o menos infinito? Y yo os digo que es menos infinito. Por diréis, ¿por qué? Vamos a pensar que es el cero por la izquierda. Entonces tenemos nuestra recta, tenemos nuestro punto y tenemos aquí el cero. Nuestro cero por la izquierda es por aquí y nuestro cero por la derecha es por aquí. Entonces tenemos nuestra lista, tenemos aquí el cero, el 1 y aquí tenemos el menos uno. Si os fijáis, aquí tendremos cero, cero coma cero cero cero así... 0,025, 0,5, esto va de menos a más. Y aquí lo mismo, pero en símbolos negativos. Por lo tanto, nuestro 0 por la izquierda será aproximadamente 0 menos 0,0... un montón de 0, infinito cero y un 1 aquí. Entonces, al hacer el 1, 0 por la izquierda, esta división, tenemos que 1 partido menos 0,01 y si os fijáis. El infinito que tendremos, como aquí un símbolo negativo, será menos infinito. Entonces tenemos que por aquí un menos infinito. Y tenemos nuestro límite cuando x tiende a 0 positivo, de 1 partido de x, y es más infinito. ¿Por qué razón? Por la misma de antes. Si tenemos 1 partido 0 positivo, es decir, tenemos el 1 partido 0,000, un montón de 0, 1, Aquí, si os fijáis, antes apareció un símbolo negativo abajo y ahora no. Por lo tanto, tenderá a cero, a infinito, perdón, pero esto es positivo. Por pues lo tanto, tenemos nuestros... estos son nuestros límites. ¿Qué nos dicen estos límites? Bueno, pues nos dicen que nuestra gráfica tendrá esta forma. Solo sabemos que tendrá esta forma. Por ahora no sabemos nada más. Tenemos que saber, tenemos que saber un poquito más de cosas. Pero en principio tenemos nuestra gráfica. Tenemos que ir cero, como todos sabemos, el origen de coordenadas, y dice que el cero por la izquierda, nuestra función viene de menos infinito. Nuestra asíntota será el eje Y, como podéis ver. Entonces, por cero negativo, por aquí, vendrá de, de menos infinito. Desde aquí viene la función. Y el 0 por la derecha, nuestra función viene por aquí. Más o menos, esa es nuestra idea de función que tenemos hasta ahora. Después, Fran seguirá viendo más asintotas y podremos saber un poquito más de esta función.